Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, el día de hoy súper contento, como siempre, y ustedes lo saben, de estar aquí con ustedes. El día de hoy les traigo un tema para hombres y para mujeres sobre qué es lo que se debe hacer cuando a uno lo dejan plantado o plantada. Vaya, que a cualquiera le puede pasar y no necesariamente tiene que ser algo malo. Entonces, vamos a explicar de eso, pero antes, bueno, si no lo han hecho, les pido que se suscriban aquí arriba... Y bueno, si después de ver el video algo les pareció interesante denle like, déjenme sus comentarios, síganme en Instagram, bla bla bla, toda la historia que siempre digo en cada video. Pero eh, no olviden checar la descripción, hay mucha información para ustedes que les va a encantar y muchos regalos y sorpresas. Así que ¡vamos a empezar! Bueno, eh, el tema de hoy es sobre qué hacer cuando nos dejan plantados. Entonces, antes que cualquier cosa, digamos que tienes una cita y estás ahí puntual o a lo mejor llegas 5 minutos más temprano y entonces estás esperando, ¿eh? Eh, La primera ocasión, la primera cosa que tienes que hacer es no tomes ese tiempo como si estuvieras esperando a alguien. Para empezar, si llegas antes o llegas a tiempo, no importa, eh, Toma el tiempo para disfrutar de tu compañía, observa a tu alrededor, siéntete, relaja, te respiras, quizás si traes un libro contigo ponte a leer, en fin, imagina que realmente no estás esperando a nadie, que simple, y simple estás tú contigo mismo contigo misma, ¿vale? Si después de un tiempo tu cita no ha llegado, bueno, checa tus mensajes, evidentemente. Si no he recibido ningún mensaje de que va a llegar tarde o de que algo haya sucedido no pasa nada, no pierdas la calma, es el punto más importante, no pierdas la calma. Ahora, lo que yo normalmente hago es que no espero, a, bueno, afortunadamente no he tenido muchos casos en donde me dejan plantado eh, pero vaya que a veces la gente llega tarde y siempre que llega tarde me pongo a pensar, ok, si en media hora no llega desde el, desde el momento en el que quedamos de verlos le doy media hora para que esa persona llegue o para que me avise que va a estar tarde si no lo hace entonces yo dejo de esperar y me muevo empiezo a hacer completamente algo diferente o simple y sencillamente hago mi propio plan ¿vale? Eh, entonces yo les recomiendo que hagan eso media hora para mí creo que es suficiente a algunas personas les gusta esperar una hora yo creo que es demasiado Depende de qué estás haciendo, si estás en un café y estás bueno, tomando algo y leyendo un libro, vaya que una hora se pasa de volada y quizá esa persona te, te dé alguna noticia. Pero yo creo que media hora es más que suficiente si, a, si realmente alguien tuvo un problema, se va, va a buscar la forma de hacértelo saber, ¿no? Eh, ahora, si después de esa media hora no tienes ninguna noticia de esa persona, lo que yo haría es, primero checar si esa persona está bien ¿por qué? porque pues la vida pasa, accidentes pasan y el hecho de que alguien no llegue a una cita no es necesariamente porque te haya dejado eh, digamos plantado o plantada puede ser que tuvo algún accidente entonces hay que descartar primero esa opción entonces lo primero que es, es bueno, checa sus mensajes, si no hay nada, checa Muchas veces en las redes sociales se puede ver cuándo fue el último momento en el que esa persona estuvo activa. Entonces, checa más o menos si, tienes, si puedes tener esa información, si estuvo activa hace 5 minutos o hace 10 minutos. Bueno, quiere decir que esa persona estuvo en línea, tiene acceso a un teléfono y simplemente sencillamente no te ha querido contactar. Entonces, ahí puedes simplemente sencillamente seguir con tu camino. Pero si por alguna razón no tienes esa información en WhatsApp o no tienes esa información en en Facebook Messenger o en Instagram, eh, que son las, bueno, los canales por los que regularmente las personas se mantienen en contacto. Eh, si no tienes información, entonces quizá puedes mandarle un mensaje. Eh, Oye, este, bueno, estuve aquí, espero que estés bien, eh, espero que no te haya pasado nada. Es simplemente un mensaje de cordialidad, un mensaje de saber que estuviste esperando y que bueno, no llegó, ok, está bien, no pasa nada, pero esto quiere saber si está bien. ¿eh? Si después de ese mensaje te responde cualquier cosa que te responda, bueno, pues ya, eh, si te dice, oye, sí, me, ya, me, estoy bien, pero te da alguna excusa, alguna explicación de por qué no llegó, bueno, no pasa nada, dile, ¿sabes qué? No pasa nada, está bien, qué bueno que estés bien y olvídate de eso. ¿eh? Eh, el hecho de que una persona no te haya avisado o, o que no te haya tenido la Delicadeza De decirte lo que está pasando Y que no podía llegar a tu cita Quiere decir que es una persona que realmente No, te está, teniendo, no está tomando en cuenta Tu tiempo y tus sentimientos Porque evidentemente El dejar plantado a alguien lo afecta No solo afecta digo, personalmente Sino que también afecta eh, El ego Y afecta el, el el humor, el, el estado de ánimo de esa persona en ese día. A nadie le gusta estar plantado o plantada, ¿vale? Eh, entonces, si después de mandar el mensaje te dice, ¿sabes qué? ¿todo bien? Ok, todo bien. No le reclames, no le digas uh, absolutamente nada, simple y sencillamente actúa como si nada hubiera pasado. Tampoco se trata de que regales. ¿Por qué? Porque, vaya, no tiene ningún sentido empezar a caer en un reclamo porque si no le importó el haberte dejado esperando, eh, no te va a importar mucho menos el hecho de que le empieces a reclamar y solo va a hacer las cosas mucho más grandes. Ahora, que cualquier persona con una milésima de educación te va a dar o por lo menos va a intentar Uh, inventar alguna excusa o alguna, alguna explicación, independientemente si lo crees o no, independientemente si, si la excusa tiene sentido o no, independientemente de que el cuento chino que te haya contado eh, suene real o tenga congruencias o incongruencias, eh, independientemente de todo eso, tú simple y sencillamente respondes de forma cordial no pasa nada, espero que todo bien, eh, espero que soluciones tu problema, espero que te haya salido bien, en fin, todo siempre con cordialidad. Y después olvídate de esa persona, completamente olvídate, no te obsesiones, porque muchas veces cuando estamos en una situación así, nos obsesionamos más con esa persona, porque es que, bueno, ¿qué se cree? Eh, piensa que soy a su... cualquier persona que va a estar esperándolo y demás, y entonces eso empieza a crear... Una, una especie de amor-odio eh, con la persona que nos dejó plantados y entonces empezamos a obsesionarnos, queremos mostrarle que somos buenos, que somos lo suficientemente, eh, eh, vaya, valorados y, y queremos que esa persona nos valore. Y entonces empezamos a hacer actitudes o tomar acciones para demostrarle lo bueno, lo increíble que somos para demostrarle de qué se está perdiendo ¿me explico? entonces, olvídate de eso olvídate de eso porque simple y sencillamente te vas a hacer daño vas a caer en un, en un vínculo vicioso de obsesión que no es bueno para ti, no es bueno para nadie y lo peor de todo es que no va a servir de nada porque esa persona no le va a importar porque mientras más, mientras más atención le des a alguien Menos atención te va a dar esa persona Especialmente si ya te demostró que no hay absolutamente ningún interés Ahora que, eh, Lo mejor que puedes hacer es completa indiferencia La mejor reacción es la no reacción Entonces, si tú simplemente sabes, sigues con tu vida y no le haces caso y tal vez te escribe, te manda mensajes y respondes como si fuera el señor de la esquina, el panadero o el que vende leche, lo que sea simple y sencillamente le va a doler más y le va a afectar más que si tú empiezas a reaccionar, ¿vale? El otro consejo es que, bueno, ya estás afuera, ya estás, estuviste esperando a esa persona por media hora Tampoco se trata de que te arruines el día o la noche entonces, si ya te arreglaste y ya estás afuera, pues por lo menos saca algo bueno de esa velada o de ese día. Entonces, haz un plan contigo mismo, contigo misma, o si puedes hablarle a algún amigo alguna amiga, bueno, pues mejor aún. Pero si no, pues tómate el tiempo para ti. Vete a un bar, tómate algo, vete a un café, tómate algo, come algo, disfruta, ponte a leer... Interactúa con otras personas, socializa, en fin, no dejes que este pequeño detalle te afecte el resto del día y mucho menos cualquier otro día después. Um, lo bueno de esto es que, bueno, te servirá como lección para darte cuenta que quizá esta persona no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque, bueno, es más que obvio, ¿cierto? Eh, por favor no me digan que tengo que explicar eso eh, y entonces, eh, vaya si ya te diste cuenta que no te conviene puedes tacharlo de la lista y seguir con la siguiente, el siguiente prospecto la siguiente persona, lo que tú quieras ¿vale? Eh, no importa lo mucho que te haya gustado esa persona no importa lo increíble que tú creías que esa persona era simple y sencillamente no te obsesiones eh, tampoco trates de vengarte. Ajá. Si esa persona te dice, ¿sabes qué? Discúlpame, eh, vaya, vamos a salir de nuevo, eh, nos vemos en tal lugar y tú quieres dejarlo plantado o plantar a sopa eh, como venganza de lo que te hizo, tampoco sirve de nada. No lo hagas, no vale la pena, tú eres mucho mejor que eso. Entonces, simplemente y sencillamente, déjalo ir. ¿vale? Eh, si de verdad es una persona que tú notas, que vaya, a lo mejor es un poco olvidadiza, un poco distra se distrae un poco, por alguna razón algo te hace pensar que realmente no fue su intención dejarte plantado o plantada, lo que puedes hacer es dejar que realmente te demuestre que tiene interés por ti. ¿Y cómo hace eso? Con acciones. ¿eh? No le escribas, no le mandes mensajes, simplemente deja que esa persona venga y que realmente te demuestre que está interesada. Cometido error, ok, todos podemos cometer errores, pero si esa persona realmente no tuvo la intención de dejarte plantado o plantada va a hacer algo para remediar. Entonces mientras no hagas nada que realmente tú digas wow, ok, se nota que tiene interés entonces simple y sencillamente olvídate de esa persona, ¿vale? Y bueno, creo que esos son los los, digamos, consejos más importantes que podrías tomar en cuenta eh, si alguien alguna vez en tu vida te deja plantado o te deja plantado. Recuerda, simple y sencillamente no pierdas la calma, no pierdas la calma tranquila pudo, haber algo, pude, pudo haberle pasado algo malo, quizás no en cualquier caso no pierdas la calma Segundo, eh, trata de checar si tuvo un accidente o no es simplemente cordialidad, si está vivo o viva, eh, no reacciones, no le reclames, no actúes como un histérico o una histérica, déjalo ir, déjalo pasar, la indiferencia es la mejor arma. ¿eh? Eh, y bueno, disfruta de tu tiempo, ya estás afuera, ya estás arreglado o arreglada, te pusiste perfume, te bañaste, disfruta, haz uso de ese tiempo de la mejor forma que se pueda. Y bueno, eso es todo, si algo les gustó el video no olviden eh, dejarle un like, si no les gustó denle un dislike. porque no también, pero déjenme en los comentarios qué no les gustó. Eh, y bueno, no olviden suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones de futuros videos y si tienen alguna pregunta eh, déjenme en los comentarios. De hecho, quisiera saber si alguno de ustedes alguna vez los han dejado plantados o plantadas. Eh, si fue así, cuéntenme qué hicieron. Y también cuéntenme si ustedes han dejado plantado a alguien o plantada a alguien y qué pasó, por qué pasó. En fin, cualquier. Estas historias realmente me gusta mucho leerlas y estoy seguro que a muchos usuarios les encantará leer también sus historias, ¿vale? Cuídense mucho, no es bien, seguirme en Instagram. Si tienen algo que preguntarme de forma personal, síganme en Instagram y manden un mensaje. Si solo me mandan el, el mensaje sin seguirme, no les voy a responder. Lo siento, pero vaya, que les doy mucho más preferencia a las personas que realmente me siguen, ¿vale? Y bueno, eso es todo, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao!